En Colombia celebramos los 25 años de reconocimiento a la lengua de señas. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, afuera de las instalaciones de una de las alcaldías locales. Por favor, no más barreras. Súmate al reto numeral La accesibilidad la construyo yo.